Alégrate, tu deseo ha sido otorgado. Escribirás los mejores cuentos del mundo. Eso sí, nadie los leerá. Enrique Anderson Inbert, El Gato de Chishire.